pedimos que nos, que jalar un poquito el tiempo para resolver algunos temas que teníamos pendientes, muy importantes y eh, eh, el día de hoy hemos estado juntos trabajando cinco horas con Conalcán, hemos almorzado juntos con, con Claudia, con mi esposa y nos ha informado que iba a plantearlo ya en este, el mismo día de hoy entonces eh, entendemos, son temas de carácter familiar, eh, los que tiene el compañero gringo González. Eh, es una actividad muy intensa uh, la que él asume y cómo se involucra en las cosas del Senado. Entonces hemos comprendido esa decisión, pero está claro que el compañero gringo González va a acompañarnos en alguna otra. Sí, en las siguientes semanas o los siguientes meses. Eso ya lo verá el presidente Evo a su regreso, pero estábamos al tanto de esta decisión desde el año pasado. Y, eh, y le hemos entendido, le hemos comprendido, y lo veremos a Gringo González en otras funciones de gobierno en las siguientes semanas. Tengan toda la seguridad. Vicepresidente, si me permite dos puntualizaciones. Familiares. Familiares. ¿Qué es cierto existe en esto? Que son unos tontos que me dicen esa barbaridad. Hemos almorzado juntos hoy día. Tengo la foto con Gringo, la foto con Alba y la foto con Claudia. Hemos almorzado un rico una rica crema de zapallo los tres juntos hemos estado otras dos horas nuevamente el día de hoy y se fue de acá de aquí directamente de la casa del pueblo se fue a la asamblea para presentar su carta entonces um, eh, está clarísimo que esto era algo que ya se vería venir y tengan la seguridad que en los siguientes en las siguientes semanas Gringo estará nuevamente acompañándonos en otras actividades al interior del gobierno sí, si permite, de, de comunicación? El presidente Evo es el que va a tomar cualquier decisión de acompañamiento, pero está claro que gringo es un hombre del proceso, es un hombre eh, muy, muy apegado a nuestro presidente Evo, y eh, es un hombre con mucha capacidad eh, política, y eh, en las siguientes semanas nuestro compañero gringo nos estará acompañando en otras funciones de, eh, de gobierno, en algún, algún otro lugar, eh, y ya veremos dónde. Vicepresidente, dos dice? puntualizaciones, por favor. El senador Arturo Murillo denuncia que han habido discrepancias y diferencias, una pelea, dice, entre usted y el saliente presidente del Senado Nacional. Y una segunda puntualización, se este me permite... No señor... me acuerdo su apellido. Sí, Es una persona poco seria. Yo le pido que tenga fuentes un poco más serias para poderle responder. ¿La esta, segunda puntualización se va a mantener la directiva en el Senado, al, Senado, al, al, al partido del MAS? Mm. Bueno, siempre la presencia del compañero gringo eh, era una presencia articuladora, unificadora, eh, buscaba los consensos, eh, pero eh, con el presidente ya el día de mañana, en la noche o pasado, estaremos viendo eh, quién habrá de sustituirlo en la presidencia del Senado, pero gringo, gringo eh, se queda con nosotros, nos seguirá acompañando en otras funciones, igual de importantes... Eh, ...en la gestión de gobierno. Dice presidente, una consulta, ¿el presidente Evo Morales se conocía de las decisiones del de de senador Gringo González... ...o se lo acaban de comunicar recién? No, ya el año pasado ya sabía el presidente Evo. Lo volvió a insistir en el mes de febrero. Justamente ya nos acordábamos con Gringo cuando anunciábamos eh, eh, lo que había pasado en el mes de febrero... ...y nos pidió el plazo, un, nuevo, un, un plazo, nosotros le pedimos un plazo de, unas, de unos nuevos meses... Y bueno, ya se cumplió ese plazo de estos meses, entonces ya estábamos al tanto desde el año pasado, nos volvió a reafirmar en el mes de febrero y eh, bueno, lo ha vuelto a plantear eh, estos últimos días y el día de hoy eh, almorzamos juntos una rica sopa de crema de zapallo. Vicepresidente, ¿qué, qué, qué, cargos, ¿qué cargos debería ocupar? el, el, el... Eso veremos ya con ¿Qué el presidente. ¿Dónde lo ve más útil en estos momentos? Eso ya veremos con el presidente. La, razón, familiares, por familiares, familiares. ¿Qué dijo el presidente hoy, que se le ha comunicado, que ya Gringo González dejó el cargo? Que ya estábamos al tanto, de hecho ya estaba, ya estaba al tanto desde el día de ayer, desde antes de ayer ya estaba al tanto el presidente Evo sobre esta decisión eh, faltaba saber el, el, la hora en que el compañero Gringo iba, iba a plantearlo. Ahorita lo que corresponde en primer lugar es que esta carta vaya al órgano electoral. Que es un trámite meramente administrativo porque es una es un pedido de renuncia de, a la senaturía... Eh, paralelamente su... ...tiene que haber eh, una sesión donde, eh, junto con la aceptación de la renuncia al Senado... ...que es implícita porque se está renunciando a ser senador... ...haya la elección del nuevo eh, presidente del Senado. En tanto eso suceda, que es una cuestión de horas, eh, se hace cargo, por supuesto... ...del vicepresidente del Senado, que cumple estas funciones pero yo calculo que la siguiente sesión, eso le preguntaba ahorita al gringo, hablé hace unos minutos con él, y le pregunté cómo quedaron, me dice que eh, no se ha convocado, cerrando la sesión no se ha convocado nueva sesión, entonces mañana tendría que convocarse nueva sesión para el día jueves. Entonces lo más probable es de que el día jueves eh, haya nueva sesión, y para entonces ya vamos a estar coordinando con la bancada del MAS y con nuestro presidente Evo sobre quién podría ser el la persona que va sustituida, al compañero gringo, en la presidencia del Senado, en tanto que el órgano electoral se hace cargo de la sustitución del suplente, eh, con el suplente de Gringo González, porque tiene que entrar ahora el suplente que fue elegido el año 2015. ¿Cómo? La compañera máxima, ¿no? Que es la suplente que asumiría ya como titular. Listo, Escúchame. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien informaba de la renuncia del eh, presidente del Senado, José Alberto González, tanto a la presidencia como eh, a la senaturía, eh, ya se ha remitido la carta al órgano electoral y eh, él ha manifestado que hasta la próxima en la próxima sesión se estaría eligiendo al nuevo presidente de esta, eh, de esta instancia. Eh, por el momento, eh, el presidente del Senado, José Alberto González, habría manifestado... Estado familiares. Nosotros con esta info retornamos a nuestra programación virtual.